Esta semana, en Neo 18, se avanzará el piso 7, ya a la mitad del edificio. La semana pasada se realizó el vaciado de techo del piso 6. Asimismo, se está avanzando los niveles inferiores como el primer piso, donde se están tarrajeando los techos y muros. En el segundo piso, se está sentando ladrillos, acabando esta semana con este piso. Continuamos utilizando concreto premezclado de resistencia 280, del cual se sacan probetas para ver su calidad y ser utilizadas en los vaciados. De esta manera se garantiza la calidad y resistencia de la estructura. Neo 18, el edificio más alto y seguro de San Carlos.